Bueno, sin más preámbulo, eh, hoy vamos a tratar un tema bien interesante eh, que tiene que ver con la alquimia femenina y el poder femenino. Y la gente se preguntará por qué invité a un hombre para hablar de un tema de mujer. <risa> Es eh, precisamente porque Diego Martín Ferrando, eh, quien eh, tiene 22 años de experiencia siendo maestro y guía espiritual, es un hombre que se ha destacado por resaltar el poder y la energía femenina en, a través de su página en YouTube y en, en Internet, que se llama Manifestaciones Místicas. Eh, yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo y lo admiro muchísimo por el respeto que tiene, por la mujer y precisamente lo invitamos aquí para que nos hable de esa energía femenina. Pero también quiero decirle que él se especializa en ofrecer terapias holísticas. Es conferencista y autor de múltiples videos de crecimiento interior y conocimientos superiores. Es maestro de wrecking, egresado de la Asociación Fuerza de Wrecking AC, especialista en terapias regresivas y del subconsciente, desarrollador de técnicas de superación personal, asertividad y de manifestación de lo místico, introductor en meditación y del manejo de las energías. Así que buenos días, Diego. Pues, ¿cómo? Ajá. Hola. hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a las dos niñas bellas que están ahí eh, ah. dando este bello programa, a Marisa, a Regina. Muy buenos días también a todos los oyentes desde aquí, desde México. Ah, México, ok. Sí, sí, sí, él se encuentra, eh, nuestro invitado es de origen argentino, pero así ya es. tiene bastante tiempo viviendo en México, y ayer conversamos y me decía, no sé por qué estoy aquí en esta ciudad, él se encuentra <risa> en Ciudad Victoria, <risa> pero bueno, allí está haciendo un trabajo magnífico y de proyección internacional y mundial. Sí, así, invitado, así es, gracias a, a nuestro canal de YouTube, Manifestación Mística, a la cual invito a todos, que se suscriban y escuchen las cientos de pláticas, conferencias, charlas, clases que tenemos ahí. Eh, pues hemos realmente abierto un panorama y un abanico de, de, de oportunidades de conocer gente bella como ustedes. Y, y bueno, estamos aquí para, para fomentar, para difundir, para hacer llegar a las personas todo esto tan maravilloso que es el camino del desarrollo, de la transformación, del mejoramiento de uno mismo, el camino espiritual. Y en este mes de la mujer, en este día de la mujer, que es el 8 de marzo, el jueves 8 de marzo, pero nosotros lo festejamos todo el mes, no por casualidad coincide con el mes de la primavera aquí en el hemisferio norte. Este mes de la primavera es el mes en donde todo comienza a resurgir, todo comienza a florecer, todo comienza a cobrar vida, se despierta el amor, se despierta la pasión, se despierta la alegría, y... La alquimia justamente se está dando en la naturaleza de forma permanente, de forma creciente, aunque nosotros no lo observemos, aunque nosotros no nos demos cuenta, el planeta y la naturaleza va evolucionando, eh, año tras año, etapa por etapa, y nosotros que formamos parte de la naturaleza también vamos evolucionando, y hemos estado transitando toda una era, todo un tiempo, todo un periodo en donde la energía ha, masculina ha sido la que ha dominado. La energía masculina se caracteriza esencialmente por eh, tener jerarquías, donde hay imposición, donde hay diferentes clases sociales, hay competencias, hay condiciones estructuradas, tradiciones, conquista. todo eso corresponde y todo eso pertenece a la energía masculina. La energía masculina pareciese que pudiese representar algo negativo, pero no lo es, ha sido necesaria para el desarrollo, el crecimiento y la evolución del ser humano, tanto hombre como mujer. Pero ahora, en este nuevo periodo, en esta era que se le ha llamado la era de acuario, debe de resurgir, debe de renacer, debe de ponerse a la misma altura de la energía masculina, la maravillosa energía femenina, esa energía de la cual... Eh, todos nosotros tenemos, tanto hombres como mujer, pero claro, las mujeres, por supuesto, la tienen en una proporción aún mucho mayor. Y como bien sabemos aquellos que investigamos, aquellos que estudiamos, cuando observamos eh, las cosas de, desde afuera, lo hacemos de mucha mejor manera que aquella persona que está eh, incluida o que está dentro de esa condición. Por eso a veces, para... Vemos muy bien las virtudes, cualidades, los defectos de las otras personas, pero nos cuesta vernos a nosotros mismos. Y yo en este caso como hombre, Marisa, Regina, desde hace muchísimo tiempo observo, estudio, me maravillo y aprendo muchísimo de la mujer. Y lo hago de una manera objetiva, lo hago de una manera en donde observándolas a ustedes, me voy descubriendo y voy despertando también esa energía femenina que existe en mí. Porque hay que recordar que cuando hablamos de lo femenino, no solo estamos hablando de género, claro, sino que estamos hablando de esa fuerza y de esa energía, ¿no es así? Ahora sí, ahora Diego, ¿para qué, es, va, ¿qué es la alquimia femenina? ¿Qué significa la alquimia femenina? Perfecto, muy bien. Buena pregunta. La alquimia nosotros sabemos que es la ciencia de la transmutación, de la sublimación, de la elevación, eh, en, un primer, en una primera instancia de los metales, pero esencialmente de, los que, de lo que los verdaderos alquimistas hablaban, de lo que los maestros espirituales hablaban, era de la transmutación y de la elevación del alma. Cuando ejercemos un trabajo de laboratorio, cuando ejercemos un trabajo hacia afuera, eso se le llama... Y, y cuando ejercemos una intención de buscar el oro físico o el oro monoatómico, el oro monoatómico es ese oro que se puede lograr a través de un trabajo de laboratorio que puede prolongar la vida humana. Se ha descubierto oro monoatómico en, en diferentes zonas arqueológicas y se descubrió y, y se, se ha visto que se ha podido hacer, la naturaleza no lo hace, y hoy en día con la ciencia y la tecnología que tenemos, no la podemos hacer. Pero esa es la alquimia masculina, esa es la, la alquimia de la energía yang. Ahora existe la alquimia de la energía yin, la alquimia del interior, esa búsqueda del santo grial. Todo eso tiene que ver con la meditación, la introspección, la transformación y sublimación del alma. Y es a esa la que en estos tiempos, en estos periodos, en estos momentos, nosotros debemos de alcanzar. Porque eso nos conduce a la, ilumina a la iluminación y a la transformación del alma a un estado perfecto, a un estado divino, a un estado de reconexión con el origen. Sí. ¿Sí? Y, y Diego, esa, esa alquimia, a, hablando un poco de la alquimia que tenemos interior, ese fuego interior, lo podemos llamar Espíritu Santo, mucha gente sí, le sí. habla que, que ese fuego esa alquimia, porque tenemos una, una alquimia, nosotros producimos nuestra propia alquimia, eh, no, tenemos nuestra transmutación, de alguna manera lo transmutamos con nuestra meditación, con nuestro pensamiento y nuestro fuego interior con ese Espíritu Santo, podríamos decir que ese, el Espíritu Santo es nuestra alquimia interior. Sí, Marisa, eso debiera de ser, nosotros encarnamos en este mundo para lograr esa alquimia y para alcanzar esa evolución tan necesaria para nuestra alma, porque cuando nosotros encarnamos, cuando nosotros venimos a este mundo, no estamos completos, el ser humano todavía está a medio hacer. Necesita completarse y para eso necesita desarrollar una alquimia, una alquimia que si eh, nos dirigimos en el camino femenino, en, el, en la alquimia de, de la yinidad, no que es otra de las palabras que, que, que se ha utilizado para designar lo femenino o la energía de Yakti también en Oriente, si utilizamos entonces ese camino, por supuesto vamos alcanzando condiciones que van a permanecer en nosotros por siempre y para siempre. Ahora, para eso se necesita voluntad, para eso se necesita determinación, decisión, porque tenemos libre albedrío y entonces encarnamos y las personas en su gran mayoría se olvidan de ese avance, de ese mejoramiento, de esa búsqueda de, de, del paraíso, de esa búsqueda del reino de Dios que nosotros debemos de alcanzar que no es ni más ni menos que un estado de conciencia supremo, y entonces nos distraemos con las cosas del mundo y ponemos nuestra atención y ponemos nuestra dirección y ponemos eh, todas las condiciones que nos hacen felices, o creemos que nos hacen felices, fuera de nosotros y entonces lamentablemente esta encarnación a la cual venimos, la perdemos como oportunidad de evolución y de crecimiento en estos últimos miles de años es lo que mayoritariamente se ha visto y eso debe y eso tiene que cambiar gracias a la energía femenina. ¿sí? Pero déjame, déjenme decirles, Regina, Marisa, que la energía femenina también tiene condiciones eh, que deben de ser sanadas, que deben de ser transformadas, porque por supuesto puede recaer la energía femenina como una debilidad eh, en la manipulación, en la victimización. Victimización en la inestabilidad, volatilidad, dependencia, debilidad. Todo eso tiene que ser, y el amor, amor incondicional, autoestima, paralización, estabilidad, autosuficiencia, fortaleza. Por eso el equilibrio de las dos energías nos va llevando a nosotros a ese ser andrógino que uh -huh. nos hace. Regresar de vuelta a ese origen, a esa fuente, a ese despertar. Ya, yeah. pero ahora, ¿por qué, um, Diego, por qué, esa por qué la voz materna tiene un peso enorme en, en la familia femenina? So. Esa voz materna, a ver, otra vez, Regina, porque no te entendí, ¿sí? Ah, pero la, o sea, es un. ¿Por qué la voz materna ¿verdad? tiene un peso enorme cuando tratamos de borrar? O sea, todos esos bloqueos emocionales vienen supuestamente de nuestros ancestros. Nosotros tratamos con esta alquimia divina de borrar. ¿Por qué? Um, de, ¿De dónde? O sea, ¿por qué la voz materna tiene un peso enorme en nosotros? Claro, ¿cómo no la va a tener si dentro de la madre es lo que nos formamos? La madre biológica, nuestra madre tiene una enorme influencia, injerencia, pues a partir de ella nos nutrimos y a partir de ella nos desarrollamos. Y ya una vez que, que salimos de la panza de mamá, seguimos conectada, conectados a través de, de, de, de, de la leche de la cual nos nutrimos y de su amor y de su cariño y de su afecto. ¿sí? Entonces, por supuesto que todo lo que se siembre Estando dentro de la panza de mamá, todo lo que se siembre fuera de la panza de mamá va a ser fundamental en todo el desarrollo de nuestras vidas. Y recordemos también que la madre biológica representa a la madre tierra, de la cual también nos nutrimos, nos desarrollamos, crecemos y a la cual muchísimas veces estamos totalmente eh, separados, disasociados, eh, no, no le reconocemos, ni le pedimos, ni le oramos. Y en eso, en gran medida, la gran responsabilidad la ha tenido la religión. Todas las religiones que han, le han dado un protagonismo al patriarcado, a la energía masculina, y ha dejado fuera el aspecto femenino. E ese aspecto femenino, por el pueblo, por la gente, porque está eh, en ese deseo de que, de que la madre esté presente, se ha volcado y se ha... Eh, se ha puesto en, en base a, a la representación de la Virgen María. La Virgen María no es la divinidad, pero así la gente lo ha puesto. ¿Sí? Okay. Yeah. Entonces, para, para terminar la pregunta de Marisa de, del espíritu, del espíritu, del fuego eh, secreto, ese fuego secreto se alcanza cuando hay cierto equilibrio de las dos energías, tanto, tanto Yin como Yang, ¿sí? Mm -hmm. Esas dos energías, si se equilibran, si esas emociones se logran controlar y si esa parte mental logra unificarse, en el corazón se sucede algo extraordinario que nos conecta con la fuente, que nos conecta con ese Espíritu Santo, con este fuego secreto que se traduce en amor, pero no en el amor de pareja, no en el amor terrenal, sino en el amor que es la apertura, ni más ni menos, que a ese inmenso y vasto mar de información, de sabiduría, de creación, que es el propio universo. Entonces, claro, es como, somos como eh, esa computadora que comienza a tener wifi y comienza a recibir muchísima información y sus posibilidades son ilimitadas. Y entonces comenzamos a descubrir que lo de abajo y lo de arriba y lo de adentro y lo de afuera es todo lo mismo y que todos somos uno. Ese es el Espíritu Santo real al que hay que alcanzar. Pero el Espíritu Santo no desciende. Nosotros debemos de elevarnos a través de esas dos fuerzas, tanto energía masculina como femenina. Pero debemos de poner mayor atención a lo femenino porque lo masculino lo venimos desarrollando de, desde hace miles de años. Ahora le toca la parte femenina. ¿Sí me voy explicando? Amigas. Sí, sí. Sí, mi amor, vamos, voy a ir a los controles y de regreso continuamos con el tema. ¿Sí, mi amor? Claro que sí. Bueno, queridos amigos, regresamos a nuestra segunda parte del programa y tenemos como invitado a Diego Martín Fernando, quien es conferencista y autor de múltiples videos y a través de su canal Manifestación Mística. Bueno, Mart eh, eh, eh, Diego, perdón. Eh, conversando sobre la alquimia femenina. Entonces, eh, podríamos decir que eh, con ese despertar de ese poder femenino que estamos como que ahora reconociéndolo aún más que antes, estamos, todos los seres humanos estamos ahora como que de verdad sabiendo ese, ese, ese lado femenino, ese poder femenino sí. que tenemos de, en nuestro interior y qué tiene que ver con el amor, con la compasión, con ese con ese lado de, de, de amable del ser humano que, que, se, que, se, que, se, que se le salen las lágrimas cuando ve a un niño llorando, que se compadece entre el dolor de, de un ser que, que ha perdido una familiar o cualquier cosa que uno lo hace sentir como como, como un ser que siente, ¿no? El hombre siempre, la parte masculina es siempre como más, tú sabes, más, más recta, más lineal, es más, más matemático, más lógico. Entonces, con este despertar de ese poder femenino, podríamos decir que estamos entrando a la era femenina. Así es. Así es. Estamos despertando a ese renacer a ese recuperar el protagonismo que nunca debió haber perdido a la feminidad. Yo a veces traigo a colación esta, este simbolismo de la moneda china. ¿Sí, ¿Sí la conocen la moneda china? El, que sí, por supuesto Juan. es circular, el es circular pero, sí, pero tiene un cuadrado. La moneda tradicional china, no, no la moneda eh, actual. ¿sí? Ah, okay. eh, sí La moneda tradicional china, la antigua, era circular y tenía un cuadradito en el medio. Sí. Y es de enorme y profundo significado, porque la naturaleza nos enseña y la filosofía oriental, que se ha basado muchísimo, por supuesto, en todas estas enseñanzas de la naturaleza, nos dice que por dentro tenemos que ser energía masculina, saber qué dirección, saber qué propósito, saber qué intención, ser perseverantes, ser constantes en lo que... Aspiramos, buscamos y anhelamos, pero por fuera, y espero que pronto se vaya de dar eh, en todas las personas y por ende en la sociedad y en la humanidad, debemos de comportarnos de forma femenina, de forma circular, de forma re de reconciliación, de perdón, de compasión, de cooperación. Todo eso nos va llevando poco a poco al amor, ¿Mm? Los seres humanos estamos acostumbrados a darnos de tope, a darnos de choque, a ir compitiendo, a ir rivalizando, y eso no, no nos conduce a nada. Eso lo único que nos lleva es al sufrimiento, al dolor, a, a la crueldad, y el, la era femenina, esta nueva etapa, debe y tiene que, que hacer resurgir toda esta parte tan, tan bondadosa, tan generosa, que está en todos nosotros, pero que ustedes, mujeres, deben de ser para nosotros nuestros maestros, ¿sí? Sí, y ¿cómo hacemos nosotros para, uh, en esta, en, o sea, estoy hablando acerca de millones de mujeres que hemos tomado casi el rol, o le hemos quitado casi el rol al hombre, porque, al, uh, por ejemplo, esas mujeres de las cuales el hombre abandona el hogar, la mujer tiene que tomar los, como se dice, los los, los, los, ¿qué? los toros por los cachos, pues, ¿no? Ah. <risa> y, fo, y, y ser papá y mamá y, y tomar todos esos roles. ¿Cómo hacemos nosotros para que esa mujer ablandar ese corazón de, de esa mujer? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los métodos de, de, de, de que sea el, más amorosa y menos el, el, el, el, el, el. imperiosa? Exacto, en primer lugar debe de amar y debe de reconciliarse con su aspecto femenino, porque muchas de ustedes, y yo lo he visto en esto más de 20 años que, que llevo trabajando eh, en gran inmensidad con, con, con mujeres, ¿no? son la gran mayoría, porque en la mujer se encuentra ese, siempre esa conexión con lo espiritual, esa conexión con lo sutil, con lo divino, y en ella se existe... ...siempre esa, esa aspiración de, de, de poder alcanzar aquello que intuye que existe. El hombre no, el hombre es más terrenal y, y, y se adhiere y se apega más a lo que eh, eh, toca, ve y cree que existe... ...y entonces es más difícil moverlo de ahí. Pero uno de los problemas que hemos visto es que las mujeres rechazan a su feminidad... ...no aceptándola y creyendo que eso es debilidad, entonces intenta imitar al hombre... Y resulta un desastre de todo ello. Esa madre, esa madre que toma los, eh, los cuernos del ¿no? toro para llevar adelante a su familia, genera una condición de agresividad, genera eh, características de, de, de, de crueldad muchas veces que la distancian mucho de aquello que que debe a todos nosotros enseñarnos, que debe de canalizar, y entonces genera condiciones nada eh, positivas para los, esos hijos o esa familia que tiene a su alrededor. Amar la feminidad, darse cuenta que hay un poder inmenso en todo ello. Ustedes son capaces de crear vida, por ende son capaces de crear milagros a su alrededor, pero para eso deben de aceptarse y deben de ser canales de esa compasión de ese amor que por supuesto va a ser capaz de transformar el mundo porque el amor es esa fuerza que lo cambia todo sin tocar nada y ustedes son el más perfecto el más sublime y el más elevado canal para hacer de este mundo un amor un mundo más lleno de amor y realmente lo necesitamos ¿eh? en estos tiempos Sí, pero tú sabes que, bueno, muy cierto lo que lo que vienen hablando de, de, de esa fuerza que tiene que tener una mujer que tiene que hacer el papel de madre y padre. Yo particularmente lo tuve que hacer porque eh, mi esposo, el papá de mi hijo murió cuando mi hijo tenía tres años y medio. O sea, yo tuve que hacer el rol de los dos. Pero eh, yo veo que, no sé, el mundo ha cambiado tanto y con él todas las mujeres hemos cambiado que ese papel de esa fuerza que, que, que explicaba Regina, de que tenía que ser fuerte, de esas mujeres de antes que tenían que criar tantos hijos solas y tenían que trabajar. La mujer de hoy yo creo que es como diferente, no sé si es que ha cambiado. O, sí, por supuesto. No que sé, sí. yo creo que ca hemos cambiado con el tiempo. pues Yo, yo sí. soy madre, mamá y papá, pero yo no, yo no me siento así, como que tengo que ser estricta con mi hijo y yo no sé si, si he, he, he fallado o no he fallado como madre, como mujer, no sé. Pero yo veo que las madres de ahora somos como más permisivas y a lo mejor en eso estamos fallando y, y, y posiblemente estamos cometiendo errores que se, que se profundizan en la familia que está, que está, que está actualmente. No sé si pudiera ser eso, esa manera permisiva de que somos ahora las madres pudiera ser producto pudiera des desencadenar en ese deterioro de la familia que tenemos actualmente, que se producen casos como Nicolás Cruz, que agarró un arma y mató a 17 muchachos. O sea, él ah. es producto de una familia deteriorada. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos realmente las mujeres en esta situación de, de deterioro de la familia? Porque realmente esto es muy preocupante, sobre todo en este país, en Estados Unidos, Quizás en los países de América Latina donde la madre está más presente en el hogar y en la familia, pero aquí en los Estados sí, sí. Unidos tenemos que trabajar, la mamá, el papá, entonces ese, ese rol de madre a veces se pierde. Y, y ese papel sí. importante de, de guiar a ese, a esos niños que están creciendo, eh, no, no tenemos ese poder ni, ni, ni el tiempo, no tenemos la fuerza ni la energía, porque a lo mejor llegamos cansadas, qué sé yo. Entonces, ese papel de la mujer. ¿Qué está pasando? ¿Estamos pasando claro. a un panano bueno o malo? Lo que ocurre es que hemos materializado al amor. Entonces creemos que si le damos todo al hijo, o a la familia, o a la pareja que tenemos, todo lo que pide, todo lo que quiere, entonces le estamos demostrando nuestro verdadero amor. Pero realmente el verdadero amor consiste no en dar todo lo que pide y quiere, la persona, sino lo que realmente necesita. El verdadero amor lo que busca es que la persona se desarrolle, es que la persona crezca, es que la persona confíe en sí mismo. Y la madre debe de estar atento a esas necesidades que el hijo y su familia tiene Y debe de darle la oportunidad a, a, a los integrantes de la familia o a los hijos a que ellos se desarrollen por sí mismos, estando detrás siempre, apoyándolos orientándolos, guiándolos, pero dejándolos que ellos hagan su propio esfuerzo. Y entonces, claro, de repente nos encontramos con estos países eh, anglosajones, ¿no? que realmente han de alguna manera relegado mucho más la feminidad que los países latinos, y entonces esa madre que debiera enseñarle a sus hijos conectarse con su parte interior, con su parte emocional, enseñarles a dialogar, a platicar, a abrirse, se encuentran completamente analfabetos en ese aspecto. No hay una inteligencia emocional que debe de surgir de parte de la madre. Claro. Y, y ocurren este tipo de situaciones en donde estos muchachos, esta, esta gente que, que está muy enferma desde muy pequeños debido a las condiciones tan... tan de desamor que tienen en la vida, pues llegan a un punto en donde eh, llegan a un estado de crisis y cometen este tipo de locuras. Y eso es una advertencia para toda la sociedad. Y esa advertencia debe de ser, por supuesto, tomada en cuenta y, y debe de llevarnos a cambios, porque si no va a seguir sucediendo una y otra vez. Claro. Ahora, te, vamos a... Um... Yo voy a, voy a regresar a, a, a la alquimia femenina. ¿Qué es, sí. la, qué, es la, ¿Qué es la respiración ovárica? Ok. La respiración ovárica es una de las técnicas que existe para poder eh, plasmar en el cuerpo de la mujer esencialmente el reconocimiento, la confianza y, y el amor a esa feminidad que tiene. ¿Mm? No es la única técnica que existe de hecho es una técnica muy nueva, eh, está basada esencialmente en las enseñanzas de la alquimia taoísta, ¿sí? porque las religiones, o mejor dicho, los caminos espirituales antiguos, principalmente de Oriente, son esencialmente femeninos, y cuando hablo de feminidad en los caminos espirituales, estoy hablando de la confianza en que la naturaleza es solidaria con nosotros, el famoso Tao, a la cual nosotros debemos de fluir y dejarnos llevar, nos pide una actitud absolutamente femenina frente a la vida, permeable frente a la vida, sin bloqueos, sin traumas, sin angustias, sin inseguridades, sin miedos. Y claro, los seres humanos no estamos, y aquí en Occidente aún más, no estamos enseñados, no estamos instruidos de esta manera, todo lo contrario debemos de... nos desconectan de la naturaleza y se nos hace creer que nuestra misión y nuestro propósito se va a desarrollar en base a esa lucha y a ese trabajo esencialmente material que logramo, logremos desarrollar. Y no estamos tomando en cuenta a la madre, y no estamos tomando en cuenta a la sabiduría, y no estamos tomando en cuenta a esa voluntad que desciende de lo más elevado. Cuando Jesús decía, mi Padre y yo somos uno... Él estaba adoptando también una posición o una actitud femenina frente al universo. Y a todos nos corresponde eso. Pero, como decíamos recién, debe de surgir y debe de darle fuerza a esa actitud femenina, la mujer principalmente. Y la respiración ovárica es una técnica de reconciliación con la feminidad. Ahora el hombre también tiene una respiración que, que, que le conecta con, con la feminidad. Por supuesto no es ovárica, porque no tenemos ovarios, pero hasta el día de hoy por lo menos no. Pero sí, hay respiraciones y sí hay técnicas también para el hombre para conectarse con esa condición femenina. De hecho, la meditación y, y varias de las respiraciones que se enseñan en la meditación nos conducen y nos lleva a eso, tanto a hombres como a mujeres. Diego, ¿y qué tiene que ver la Kundalini con la mujer? Uy, muchísimo tiene que ver. <risa> <risa> Esto ha sí sido es un ya. tema bien extenso, yo sé que también sí, es, sí, tenemos sí, pocos, minutos, pocos minutos que nos quedan para el programa, pero una el, cosita para que nos deje una idea a los que no saben qué tiene que ver la Kundalini con la, con la energía femenina. Voy a hacer la Kundalini en todos nosotros se encuentra en el sacro, ¿no? No por nada se llama sacro, que significa santo. Ahí está esa energía enroscada. Esa energía solo está trabajando en nosotros cuando nos estamos formando en la panza de mamá. Una vez que nosotros salimos de, del útero, eh, nacemos a este mundo y comenzamos a respirar, esa Kundalini, esa energía creadora se duerme y se aloja en el sacro y no se pone en actividad la mayoría de veces, nunca más en nuestra vida. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué pasa si la persona va, a crecer, va creciendo a nivel interior? ¿Qué pasa si va trabajando con esa alquimia femenina, esa alquimia espiritual? ¿Qué pasa si va logrando esa, ese casamiento y esa armonización de las dos fuerzas que existen en nosotros? Entonces Kundalini se da cuenta que se está abriendo el camino y se está abriendo la posibilidad para ponerse a trabajar de nuevo y terminar de formarnos. Pero esta vez no en la panza de mamá, sino fuera de la panza de mamá. Y eso se le llama el segundo nacimiento. Y es una energía esencialmente creadora identificada fundamentalmente con la energía femenina. ¿Sí? ¿Sí, Maritza? Sí, sí. Sí, claro, no, no quedo tan satisfecha porque, bueno, falta falta faltaría más tiempo para poder entrar en profundidad sobre el tema. Pero, Pero solo hay que tener en cuenta que esa Kundalini pasa por los centros de energías, por los chakras y los lotos, y los va haciendo florecer. Esa es la primavera que eh, se sucede en nuestra alma y es la que nos brinda y nos da ese segundo nacimiento, ese nacimiento en el espíritu, esa conciencia superior de la cual todos nosotros estamos destinados. Incluso sí. tú das un ejercicio de respiración para activar esos chakras, ¿verdad? Yo los he hecho eh, particularmente. Sí, hay, hay ejercicios de respiración, hay ejercicios de meditación, y hay que ponerse en práctica a cada momento y a cada instante de nuestra vida, fundamentalmente actuando pensando y sintiendo de una misma manera y de forma congruente y coherente. Cuando Bien. nosotros logramos la unidad entre pensamiento, sentimiento y acción, estamos produciendo el abracadabra. Eso significa el abracadabra, unidad de pensamiento, sentimiento y acción. Fíjense qué maravilloso. Y entonces se va creando magia en nuestra vida y Kundalini comienza a activarse y a despertarse. Yeah. Diego, ¿tienes algún mantra o pensamiento que le recomiendas a tus pacientes? Eh, sí, sí, yo eh, siempre en todas mis pláticas eh, les paso mi número de teléfono porque a través de WhatsApp puedo aclarar de repente algunas dudas, puedo aclarar eh, ciertas preguntas que tienen. Yo encuentro que las personas están... Tan llenas de información en este tiempo para aquellos que son buscadores, por supuesto, que a veces están muy perdidos, que a veces se han desconectado, de que el avance espiritual no es tan complejo, sino que es mucho más simple de lo que creemos y que está lleno de sentido común. Ahora, voy a aprovechar este momento para pasar mi número de teléfono, que es el 05-1834-118-9494, ¿sí? 00521-834-118-9494 eh, o en, en nuestro canal de YouTube, Manifestación Mística, ahí pueden encontrar eh, también todas las charlas y los números de teléfono. Yo puedo aclarar muchas dudas respecto a muchas cosas porque tenemos muchísimos años en todo esto y esencialmente hemos practicado, no estamos llenos de, de, de teoría y de información, que Muchas veces no, nos confunde y nos debían del verdadero camino, que es ni más ni menos que el completar, el, as, el hacernos todos nosotros andróginos, el tener las dos energías de nuevo, el regresar a ese estado a Dani, sí Claro, muchísimas gracias, Diego. Tú sabes que el tiempo es oro en la radio y bueno, tú sabes. Claro que esto, sí. Esto es para, Solo... otro, para otro programa. Muchísimas gracias. Solo... Encantadas de haberte tenido en el como invitado en el día de hoy. Quiero despedirme con esto que escribí para, para decirlo aquí en la radio, es muy cortito, y Ajá. dice, si abrieras tu entendimiento y vieras que no te miento, cuando hablo de lo que siento, te muestro que mi maestro es el viento. Ligereza, liviandad y libertad, vida en movimiento, despertar a cada momento. Para ustedes mujeres le dedico este poema y esta poesía. Gracias. gracias, Diego. Gracias, gracias, gracias. Ya sabes que te estás eternamente invitado aquí a nuestro programa. Quizás dentro de unos dos o tres meses puedes, podemos desarrollar otro de esos temas interesantísimos que tú tienes. Muchas gracias, Diego. Claro, Marisa. Bien, un abrazo fuerte a los abrazo también al público. ¿eh? Gracias, gracias.